Al servicio del pueblo en su Sucre Ay me he puesto a meditar lo he escrito en la Biblia de las cosas bonitas que nos habla Dios. A meditar lo he escrito en la Biblia de las cosas bonitas que nos habla Dios Él dice que vivamos unidos en familia, que seamos solidarios para vivir mejor Él dice que vivamos unidos en familia, que seamos solidarios para vivir mejor Muchas personas no ponen cuidado, cogen un mal rumbo y la oveja se extravió, lo ven en las iglesias con la Biblia en la mano, leyendo versículos de ella y no hacen un favor. El que no nace para servir, tampoco sirve para vivir. El que no nace para servir, tampoco sirve para vivir. No, el que no nace a servir, el que no nace a servir, tampoco sirve pa' vivir En Bajo Mureza, Carlos Álvarez, apoyando lo nuestro Y en Camajón, el Cape Vega, no. Amigo Ismael Ricardo, gran líder de la juventud Sabemos que en el mundo se encuentra de todo Personas muy buenas y otras de mal corazón Sabemos que en el mundo se encuentra de todo Personas muy buenas y otras de mal corazón Pero existen otras que viven de tal modo Le hacen daño al otro y no le temen a Dios pero existen otras que viven de tal modo le hacen daño al otro y no le temen a Dios. El que no nace va a servir, tampoco sirve para vivir. El que no nace va a servir, tampoco sirve para vivir, tampoco sirve para vivir. El que no nace va a servir, el que no nace va a servir, tampoco sirve para vivir. David Rodelo, siempre con Dios